Vamos a Giovanni. Ok, vámonos con Giovanni Paulino. Adelante, Giovanni. 20. Ahora nos encontramos en el Colegio La Alta Gracia, un recinto de votación aquí en San Francisco de Macorís. A mi espalda acaba de llegar a ejercer su derecho al voto el candidato a la alcaldía por el municipio de San Francisco de Macorís, Siquio NG de la Rosa. Se hace acompañar de la candidata vicealcaldesa eh, por el municipio de San Francisco de Macorís. Muy buenos días, IQNG de la Rosa. Días, Estamos en vivo a través días. de Telenor en esta cobertura, siguiendo paso a paso las elecciones. ¿Qué decir en este proceso a esta hora de la mañana? Bueno, he estado supervisando, como es normal, este, se está votando en bastante orden. Este, he estado muy optimista porque... Hasta ahora lo que hemos ido midiendo a boca de urna me dan eh, una ventaja de lo mismo que miden las encuestas. Aquí ando acompañada de la vicealcaldesa, eh, que también eh, ha estado haciendo un gran trabajo en esta recta final, nada, y hoy, hoy se va a decidir. Esta noche sabremos eh, quién es el nuevo alcalde de San Francisco de Macorís. ¿Cómo evalúa en sentido general el proceso desde el inicio, desde el boletín cero, cuando se probaron los escáneres? ¿Qué puede decir? No, eh, aquí como es manual, todo arrancado normal, eh, con escaso, eh, en la avenida Filomeno Roja hay un escáner que está que no está funcionando, pero es uno solo y está en proceso de arreglo, pero eso no provoca ningún, eh, ninguna paralización de las votaciones, eh. Eh, siguen votando los no, que están arreglando el escándalo porque el escándalo es para mandar los resultados eh, Sabemos ya que al finalizar de la tarde cerrado ya los colegios electorales viene un pro, una segunda etapa de este proceso de elecciones extraordinarias municipales ¿Está el PRM ya preparado para cualquier resultado previo? Bueno, todo el que es el el candidato tiene que estar preparado para el resultado que sea Ahora, este, en el caso de aquí, de San Francisco de Macorís, y prácticamente en la totalidad de los municipios de esta provincia, este, nosotros vamos a ganar arrolladoramente donde quiera. Este, entonces, ese es el resultado que nos está midiendo en la medición a boca de urna. Bien, ahí escucharon al candidato a la alcaldía del municipio de San Francisco de Macorís, Siquio NG de la Rosa, que ya ha llegado a ejercer su derecho al voto al Colegio de la Altagracia de aquí de San Francisco de Macorís. Repito, se hace acompañar del de dirigente Eric ten también de la vicealcal, candidata vicealcaldesa por el Partido Revolucionario Moderno. Otros dirigentes también le acompañan para ejercer su derecho al voto manifestaba el eh, NG de la Rosa que eh, todo transcurre con total normalidad haciendo referencia a la hora puntual en que se inició el sufragio eh, aquí en San Francisco de Macorís eh, sin contratiempo alguno y así eh, lo hemos palpado en el recorrido realizado desde tempranas horas de la mañana. Eh, aquí en el municipio de San Francisco de Macorís, también los reportes que han llegado desde Pimentel, Castillo, Villarriba y otros municipios que componen la provincia Duarte en esas elecciones municipales extraordinarias. Vamos, ahí lo pueden apreciar en las imágenes, a Siquio NG de la Rosa. Hay que resaltar, será en el colegio electoral cero eh, 222 22 donde va a ejercer su derecho al voto está registrándose en este momento página posición y bueno, mientras Bien. Eh, vemos las imágenes del de candidato alcalde del...